hay, hay, ahí y allí. El sonido ay, con la fuerza de la pronunciación sobre la a, se puede escribir de dos diferentes maneras y cada una tiene un significado único. Hay muchos libros de español. ¡Ay, qué dolor! El sonido ahí, con la fuerza de la pronunciación sobre la i, siempre se escribe ahí. Tu auto está ahí. Tu cuaderno está ahí. La palabra allí se puede usar en lugar de ahí. Tu auto está allí. Tu cuaderno está allí.